Muy bien amigos, vamos a empezar entonces con un tutorial sobre el plugin Contact Form 7 Muy bien, lo primero que vamos a hacer es instalarlo Entonces, vámonos aquí, donde dice Plugins, Añadir nuevo Muy bien, luego aquí vamos a buscarlo Ponemos Contact Form 7 Bien, aquí nos sale ya, aquí nos está saliendo Contact for 7 de Takayuki Miyoshi. Este plugin nos va a servir para hacer formularios de contacto. También pueden ser formularios de suscripción. Una serie de formularios vamos a poder hacer con este plugin. Bien, vamos a darle entonces instalar ahora. Y vamos a activarlo. Bien, aquí al lado izquierdo aparece un nuevo elemento en el menú que se llama contacto. Si le damos clic aquí donde dice formularios de contacto, ahí vamos a ver que por defecto se ha creado formulario de contacto 1. Sí, este ya es un formulario que nos ha creado contact for 7 al momento de instalarlo y activarlo. Aquí a la derecha tenemos el shortcut. Sí, este shortcut vamos a copiarlo y vamos a pegarlo en una página. Para eso vamos a Páginas y vamos a añadir nueva en una nueva ventana. Vamos a crear una nueva página. Entonces vamos a ponerle como título Contact Form 7. Sí, y vamos a pegar el shortcut Vamos a pegar aquí el chorco, Ahí está. ¿Sí? Vamos a darle publicar. Publicar de nuevo. Y fíjense, aquí nos aparece la URL de la página. Ver la página, pero la vamos a abrir en una nueva pestaña. Como vemos, aquí está el formulario de contacto que nos ha creado ya Contar for 7. Este formulario de contacto es ya 100% operativo porque ha cogido los datos del de, eh, servidor de correo en el cual ustedes tienen alojada su página, eh, el servidor de correo contratado por ustedes, ¿verdad? Y ha cogido la configuración por defecto. Vamos a probarlo entonces. Antonio, correo. Vamos a ponerle nuestro correo, asunto. Vamos a ponerle prueba 1. Tu mensaje. Vamos a ponerle mensaje de prueba 1. Y le damos enviar. Nos ha salido un mensaje que dice gracias por tu mensaje, ha sido enviado. Vamos a ver la bandeja de entrada. Entonces vamos a refrescar aquí. Y listo, aquí está el mensaje, mensaje, prueba 1, vamos a abrirlo, ahí está, asunto, prueba 1, cuerpo el mensaje, mensaje de prueba 1. Entonces, es un formulario de contacto ya 100% operativo. Vámonos nuevamente a nuestro escritorio, y aquí está el formulario de contacto 1, vamos a darle clic allí. Fíjense, y aquí tenemos cuatro pestañas. Una pestaña que dice formulario, ¿sí? Aparte, aquí arriba también tenemos nuevamente el shortcut del formulario. En esta pestaña que dice formulario tenemos un código, ¿verdad? Un código. Fíjense, este código, label, tu nombre obligatorio, etcétera, se refiere al primer campo. Si nos vamos aquí a nuestro frontend, este es el campo, ¿verdad? Tu nombre obligatorio. ¿Sí? Tiene que ver con este primer este primer párrafo del shortcut. ¿Sí? El segundo párrafo dice eh, tu correo electrónico obligatorio, ¿verdad? Esto tiene que ver con este segundo campo. ¿Sí? Y así sucesivamente. ¿Sí? Por ejemplo, el, eh, enviar, el botón enviar es esta fracción de código. ¿Sí? Muy bien. Entonces... Si vamos a la pestaña correo, le decía que por defecto aquí ya ha configurado eh, todos los datos de nuestro servidor de correo. Ya que nuestra página está alojada en un servicio web que cuenta con servidor de correo, entonces los ha cogido por defecto. Al momento de instalar WordPress, inclusive, eh, pues tenido que crear una dirección de correo que por lo general es corporativa y esa misma dirección de correo la coge para poder enviar y recibir correos electrónicos bien entonces ahora vamos aquí nuevamente a formulario y vamos a eliminar todo esto para ir viendo con más detalle todo lo que podemos hacer con estos botones que están aquí arriba si ¿Sí? vamos a ver en primer lugar, eliminado aquí, vamos a guardar, guardamos, fíjense, al guardar nos ha salido aquí un signo de interrogación en rojo, que indica pues que eh, hay errores aquí, en. Eh, se ha detectado errores de configuración, claro, porque hemos, hemos borrado lo que había aquí, ¿verdad? Hemos eliminado lo que había aquí, bien, eh, vamos, a, vamos a refrescar aquí. Si refrescamos, fíjense, ya no, ya no nos aparece el formulario de contacto. Bien. Entonces, vamos a agregar aquí este botón texto. ¿sí? Vamos a decir que sea un campo obligatorio. Vamos a darle un nombre a este campo. Vamos a decir que se llame nombre, precisamente. Valor predeterminado. Vamos a decir que sea su nombre vamos a marcar esta casilla que dice usar este texto como marcador de posición del campo y le damos a dar clic a insertar. Fíjense, ahí se inserta ya el código, vamos a guardar y ahora aquí en el frontend vamos a refrescar. Fíjense cómo aquí aparece ya el nuevo campo y dentro de la casilla aparece lo que hemos escrito eh, su nombre, ¿verdad? escribimos ahí su nombre y aparece allí muy bien, vámonos nuevamente ahora y vamos a ver ahora el botón correo electrónico ¿sí? vemos el botón correo electrónico vamos a decir que este también sea un campo obligatorio vamos a llamarlo, que sea el campo email, el valor predeterminado Vamos a poner que diga su email. Este valor predeterminado va a ser lo que va a salir dentro de la casilla. ¿Sí? Vamos a usar este texto como marcador de posición. Y vamos a darle insertar. Le he dado un... Además, le he dado un espacio, ¿ya? Un espacio de separación. Entonces, vamos a decirle guardar. Bien. Vamos a ver entonces... Vamos a refrescar el sitio y vamos a ver cómo va quedando nuestro formulario. Fíjense, ahí está. Su nombre, su email. ¿Sí? Bien. ¿Qué más podemos hacer? Espacio. Y vamos a agregar ahora este botón URL. Le damos clic entonces. Ahí es donde dice URL. No vamos a marcar este que sea un campo obligatorio. Vamos a decir que el nombre de ese campo se llamará precisamente URL. Y aquí vamos a decir que la persona que llena el formulario nos proporcione su website. Marcamos usar este texto como marcador de posición. Esto, esto que estamos marcando es para que este, esto que estamos poniendo aquí en el valor predeterminado de su website se muestre dentro de la casilla. ¿Sí? Entonces le ponemos insertar. Bien. Vamos a agregar también un campo de teléfono. ¿sí? Entonces damos espacios. Campo de teléfono. Vamos a decir que se llame teléfono este campo. Valor predeterminado. Teléfono. Usar este texto como marcador de posición de campo. Insertar. Ahí está. Nuevamente le damos dos espacios. Vamos a poner por ejemplo un campo de menú desplegable ¿sí? vamos a poner un campo de menú desplegable bien ponemos aquí por ejemplo que sea nombre menú, por ejemplo aquí le ponemos, este campo de menú desplegable se usa por ejemplo para hacer eh, preguntas ¿sí? imaginemos que hacemos una pregunta y que eh, quisiéramos que marquen la respuesta, por ejemplo respuesta 1 respuesta 2 Respuesta 3. ¿Sí? Tenemos la opción de permitir seleccionar múltiples. ¿Sí? Vamos a ponerle esta opción. O de repente no. Solamente que marquen una sola respuesta. Y, e insertamos aquí. ¿Sí? Bien, entonces aquí le voy a poner. Señale la respuesta correcta. Bien, vamos a guardar aquí, vamos a ir viendo cómo, cómo se está mostrando nuestro formulario. Refrescamos aquí. Bien, entonces, fíjense, ten, habíamos creado ya el, el campo del nombre, el email. Ahora aquí estamos apreciando para que puedan ingresar el website, el teléfono. Y aquí... Señale la respuesta correcta. Esto, obviamente, yo lo estoy poniendo así. Ustedes ya se pueden idear más o menos para qué les puede servir eh, este campo, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos la respuesta, ¿verdad? Que puede señalar respuesta 2, respuesta 3, etcétera ¿Sí? Bien. Dos espacios. Eh, vamos a ver ahora la casilla de verificación. Vamos a llamar a este campo, checkbox, no el problema. Esta casilla de verificación eh, también se usa más o menos también para hacer eh, lo mismo, lo, lo que anteriormente habíamos hecho. Eh, vamos a ver, por ejemplo, eh, imaginemos que estamos preguntando si se contactaron con nosotros a través de Facebook, a través de YouTube, ¿no? Entonces, vamos a poner aquí las alternativas, Facebook, YouTube, vamos a ponerle una más, Instagram. Bien, vamos a envolver cada elemento en la etiqueta Label y hacer que las casillas de verificación sean exclusivas, es decir, que solamente se pueda marcar una. ¿Sí? Entonces le damos insertar. Bien. Espacio, vamos a poner arriba. Nos conociste a través de y entonces el usuario tendrá, tendrá la opción de marcar Facebook, YouTube o Instagram. Bien, vamos a darle guardar. Refrescamos aquí en nuestra página, en nuestro sitio y ahí, ven, estas son así de esta manera podemos usar las casillas de verificación para que puedan marcar un, una alternativa bien regresemos a nuestro formulario los botones de selección son muy parecidos muy bien nos habíamos salteado estos botones que dicen número, ¿bien? Vamos a ver, por ejemplo, que sea eh, selección de valor, selección de valor, nombre, vamos a decir que, número o número, vamos a ponerle número, es el nombre del campo, valor predeterminado, vamos a poner número también, Un rango mínimo, por ejemplo, vamos a suponer que queremos preguntar cuántos hijos tiene, ¿sí? Entonces podría ser que la respuesta sea 0 hasta, por ejemplo, 10, vamos a suponer 11, bien. Vamos a dejarlo allí, bien, entonces eh, insertamos, no, no le hemos puesto campo obligatorio. Si quisiéramos cambiar aquí para que sea obligatorio le pondríamos asterisco, ¿sí? Pero no queremos que sea obligatorio. Y vamos a bajar esto y vamos a poner aquí una pregunta. ¿Cuántos hijos tiene? ¿Sí? Listo. Vamos a agregar aquí otro campo, por ejemplo, el campo fecha. Por ejemplo, vamos a decir que esta fecha sea... Vamos a, a preguntar por... Eh, digamos que tenemos, eh, queremos un, un cuestionario, un formulario de contacto con un cuestionario donde preguntemos cuándo desea iniciar, por ejemplo, eh, un curso y eh, cuándo inicia el curso y cuándo es la fecha de finalización. Entonces vamos a ponerle el nombre de este campo, eh, inicio, la I, vamos a ponerle day 1 valor predeterminado, fecha de inicio y vamos a decir que puede iniciar por ejemplo el 10 de mayo al 31 de mayo ¿sí? vamos a decir que sea un campo obligatorio por ejemplo insertamos bien, vamos a dar dos espacios y ahora vamos a ingresar otro campo de fecha, pero esta vez vamos a llamarle Day 2, que es la fecha de finalización. Fecha de finalización. Y que ahora va a ser, por ejemplo, ya no en mayo, sino en junio. ¿Sí? Del primero de junio al 30 de junio. Muy bien, insertamos. ¿sí? Entonces aquí vamos a escribir un texto. Por ejemplo, vamos a decir seleccione la fecha de inicio y aquí abajo vamos a poner otro texto que, que diga seleccione la fecha de finalización dos puntos bien, vamos a guardar vamos a guardar le damos clic aquí a guardar refrescamos aquí en nuestro sitio y vamos a ver cómo va quedando, bien, ¿cuántos hijos tiene? Este, estos campos son los que habíamos agregado, entonces aquí nos da la opción pues de marcar cero hijos, uno dos, tres, etcétera, ¿verdad? nos da la opción de marcar Bien, aquí seleccione la fecha de inicio. Bueno, aquí podemos, si le damos clic aquí, se nos, nos muestra aquí un, eh, el, el, el cronograma, digamos, con las fechas, ¿verdad? En mayo, ¿no? Entonces, si queremos marcar, por ejemplo, uno, no se puede porque lo hemos programado para que sea a partir del 10 de mayo, ¿verdad? Y seleccione la fecha de finalización, eh, lo, lo hemos programado para que sea en junio, ¿verdad? Sí. Muy bien, de esta manera podemos usar esos campos. Regresamos nuevamente a nuestro formulario. Muy bien, seguimos. Vamos a ver qué más tenemos. Tenemos uh, la casilla de aceptación. Bien, antes de poner la casilla de aceptación, vamos a eliminar todos estos campos para tener espacio. Y aquí vamos a poner entonces la casilla de aceptación. ¿A qué se refiere con esto? es, Por ejemplo, si nosotros tenemos nuestro, nuestra página de términos y condiciones, poner una casilla donde acepten nuestros términos de condiciones o nuestra política de reembolso, etc. ¿Sí? Entonces, damos clic aquí donde dice aceptación y ponemos aquí como nombre del campo aceptación condición acepto, voy a ponerle hacer que esta casilla de, ver de verificación sea opcional, lo desmarco para que sea obligatorio, inserto, ¿sí? Listo, aquí voy a poner, voy a bajarle aquí con un Enter, y pongo aquí, si sí acepto los términos y condiciones, ¿sí? Entonces vamos a darle clic aquí a guardar, Vamos a refrescar nuestra página aquí en el, en el frontend. Y aquí está. ¿no? Aquí se ha copiado eh, dos veces acepto, ¿verdad? Entonces, sin querer, lo hemos copiado de repente. Eh, sí, aquí se ha creado pues dos veces copiado. Entonces, vamos a borrar toda esta parte. Bien. Ahora sí, le damos clic a guardar refrescamos y ahí está, si sí acepto los términos y condiciones, bien, y aquí tienen que marcar que aceptan los términos y condiciones, pero vamos a ponerle aquí uh, vamos a ponerle un enlace, vamos a ponerle un enlace aquí, entonces para eso nosotros ya debemos haber hecho nuestra página de términos y condiciones ¿sí? entonces vámonos a nuestra página de términos y condiciones. Vámonos a todas las páginas. Abrimos en una nueva pestaña. Y si no la han hecho, pues la, la crean, pues, ¿no? Crean su página de términos y condiciones. Yo he creado una página eh, que le he llamado términos y condiciones. Si le doy clic aquí donde dice editar, ¿Sí? Le he puesto un texto ficticio nada más. ¿Sí? Y eh, le pongo aquí actualizar. ¿Bien? Y lo que está aquí arriba, lo que está aquí arriba es la URL de esta página de términos y condiciones. ¿Bien? Entonces, en... Entonces lo que voy a hacer es irme a una, acá donde dice entradas... Sí, donde dice entradas, añadir nueva, añadir nueva, lo voy a abrir en una nueva pestaña, y aquí, estando en una entrada, no necesito poner el título, por lo único que, que necesito es ponerle un enlace, o sea, voy a poner aquí, eh, algo que dice, algo que diga así, términos, términos, bien, entonces aquí, lo sombreo y le voy a poner un enlace aquí voy a copiar la url de la página de lo, los términos y condiciones ¿Sí? entonces esta url la copio y la pego aquí ¿Sí? enter y le voy a decir que lo abre en una nueva pestaña, marco aquí ¿Sí? y finalmente me voy aquí me voy a estos puntitos y le pongo aquí editar como HTML fíjense me sale el este código, voy a copiar desde aquí toda esta parte hasta aquí nada más lo copio y me voy nuevamente a la edición de mi formulario de contacto y voy a pegar aquí delante donde dice acepto pego, ahora guardo bien ahora me voy nuevamente a mi formulario de contacto, refresco. Bien, y ahí está, ¿verdad? Sí, acepto los términos y condiciones, marcan la casilla y además pueden, dándole clic aquí, pueden verificar, pues, lo, las, la página de, de los términos y condiciones, ¿no? Ahí saldría la página de los términos y condiciones. Bien, de esa manera, entonces, nosotros podemos añadir, pues, la... la un botón para que acepten los términos y condiciones. Muy bien, seguimos en la edición de nuestro formulario. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? Dos espacios. A ver, tenemos aquí el botón. Eh, el botón cuestionario funciona muy parecido a lo que habíamos hecho con, los, con el menú desplegable o con el botón de selección. Así que vamos a ver ahora el botón archivo. Sí. Si queremos, por ejemplo, que nos envíen archivos del tipo JPG o PNG, por ejemplo, imágenes, ¿no? Entonces le añadimos un botón de archivo. Bien, vamos a ponerle aquí como nombre del campo, archivo. Podemos hacer que este campo sea obligatorio o no. Vamos a definir un límite de tamaño en bytes. Por ejemplo, si queremos 2 megabytes, serían 2 eh, millones de bytes, ¿no? 2 millones de bytes. Muy bien. Y aquí el formato de archivo aceptado. Vamos a ponerle JPG, PNG. Son los formatos aceptados. Bien, y luego le damos clic a insertar. Ahí está. Vamos a vamos a poner arriba, envíe su archivo. Envíe su. Archivo. Bien. Dos espacios. Vamos a ponerle un campo de área de texto. Área de texto que se va a llamar mensaje. Valor predeterminado, su mensaje, para que nos envíen el mensaje. Vamos a decir que sea un campo obligatorio. Y usar este texto como marcador de posición de campo. Insertamos. Ahí está. Bien, y finalmente vamos a ponerle el botón de enviar. Etiqueta enviar. Y le damos insertar. Guardamos los cambios. Vamos a ver nuestro formulario como está quedando. Refrescamos. Bien, aquí pueden enviarnos un archivo. Sí, fíjense, envíe su archivo, lo que habían puesto. Aquí nos pueden escribir su, el mensaje. Y finalmente le dan clic al botón enviar. Bien, hemos creado así nuestro formulario de contacto, algo más personalizado. Bien, vámonos nuevamente a la edición. Vamos a abandonar esto. Vamos a la edición de nuestro formulario de contacto. Y ahora vámonos aquí a la pestaña correo electrónico. Fíjense que ahora pues, nos aparecen aquí arriba... Nos aparecen varios, digamos, entre corchetes, todo lo, lo que nosotros hemos creado, los campos que hemos creado. ¿sí? Entonces, eh, aquí le hemos puesto, por ejemplo, nombre en vez de name, en vez de your name, este ten, le vamos a ponerle aquí lo que, lo que le hemos puesto nosotros, que le hemos puesto nombre. nombre Este es para que nos muestre el nombre del remitente. Aquí le hemos puesto email nada más Aquí dice your email, no, es email nada más ¿Sí? Asunto Bueno, asunto lo hemos puesto Entonces esto lo vamos a, a borrar Bien Cuerpo de mensaje le hemos puesto nosotros mensaje Mensaje ¿Sí? Pero además también está eh, Ya hemos puesto nombre email Hemos puesto mensaje Nos falta este archivo menú, url, teléfono, etcétera, todo esto lo vamos a copiar y lo vamos a pegar aquí, ¿sí? entonces vamos a separarlo, por ejemplo aquí, en delante de url ponemos su website, o ponemos website nada más, website, dos puntos, vamos a bajar este, delante de teléfono ponemos teléfono dos puntos luego menú el menú que habíamos puesto ver, déjeme. vamos a guardar vamos a ir guardando primeramente esto teléfono ah, la respuesta correcta, ¿no? Respuesta, vamos a ponerle entonces aquí. Vámonos aquí nuevamente a la pestaña correo electrónico. Respuesta. Puntos. Checkbox. En checkbox que habíamos preguntado, que habíamos dicho. Vamos a guardar aquí. vamos nuevamente a formulario en checkbox, allá, nos conociste a través de, si fue en Facebook, YouTube, Instagram, ¿no? Ya, entonces, vámonos a correo, ponemos, eh, enlace, vamos a ponerle así nada más, enlace, si nos conoció en Facebook, YouTube, Instagram, ¿no? Listo, aceptación, lo dejamos así. Ya, esto de aquí que dice archivo, esto sí lo vamos a cortar y lo vamos a pegar aquí, donde dice archivos adjuntos. Bien, y vamos a darle clic a guardar. Bien, pero aún no sigue saliendo este mensaje de error. Entonces, fíjense, es por aquí. Dice your subject, ¿no? Entonces vamos a ponerle aquí. Ya. Mensaje. Mensaje. Mensaje, porque aquí le hemos puesto mensaje. No, esto se refiere al asunto, el mensaje, ¿no? Y vamos a ponerle aquí. Your email no, es email nada más. Email. Sí, y fíjense, ahora sí ya no sale. Ya no sale. Eh, el signo de admiración rojo, ¿verdad? Vamos a darle a guardar. Bien, refrescamos aquí nuestro formulario. Listo, vamos a hacer una prueba. A ver. Nombre: Antonio. Email. Website. Vamos a ponerle. Nuestro WhatsApp un teléfono. Si sí, la respuesta correcta. Bueno, la 1 la dejamos. ¿eh? O vamos a ponerle la 2. La respuesta correcta 2. Nos conociste a través de YouTube. Acepto los términos. Si los acepto, vamos a ponerle que queremos enviar un archivo. Cualquiera. Un archivo que esté en formato PNG o JPG. Bien, por ejemplo, Este es archivo mensaje. Este es otro mensaje de prueba. ¿Sí? Enviamos. Nos ha salido este, este, este aviso. A ver, vamos a revisar. Ah, no dice que la URL no es válida, ¿no? Entonces vamos a poner bien la URL... Muy bien, ahora sí, ya que habíamos puesto correctamente la URL, ahora sí se ha, se ha enviado correctamente el mensaje. Vamos a revisar entonces aquí, en nuestro, aquí en, en nuestro correo. Vámonos a entrada, a ver, refresquemos. Y ahí está el mensaje, ¿verdad? Aquí está el mensaje. Este es otro mensaje de prueba. Aquí tenemos... Eh, desde donde nos envían el website, el teléfono, la respuesta, el enlace donde nos encontraron en YouTube. Si acepto, si acepto los términos, recuerdo el mensaje y aquí está el archivo que nos hemos enviado. Bien, listo. ¿Qué más tenemos por aquí? Esta casilla donde dice usar correo electrónico 2, si marcamos aquí, es para. Es para poder enviarle una respuesta automática a la persona que nos envía el correo. ¿sí? Por ejemplo, eh, queremos eh, en, enviarle un mensaje. Por ejemplo, vamos a cambiar esto de aquí porque no es un mensaje el, el campo que hemos agregado, sino solamente mensaje. Mensaje. Y vamos a ponerle aquí otro, otra etiqueta. Vamos a ponerle hola. Hola puntos y vamos a ponerle el nombre de esta persona, ¿verdad? entonces copiamos todo esto copiar pegar hola ¿no? y aquí el cuerpo del mensaje vamos a decir bueno, vamos a dejar así como un mensaje para que para que, que muestre que es con referencia el mensaje que nos ha enviado y vamos a ponerle aquí gracias por por ejemplo, suscripción. Suscripción, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y le podemos enviar inclusive alguna imagen, algún archivo, lo que nosotros quisiéramos, ¿verdad? Bien. Entonces vamos a guardar esto. Vamos a guardar. Se ha detectado un error, vamos a ver. Aquí para your email, ¿verdad? Acá ese el error no es your email, simplemente es email, ¿no? Es email. Entonces, vamos a borrar esto y lo vamos a dejar como email. Bien, ahora sí, ha desaparecido. Vamos a volver a guardar. Bien, recuerden que todos estos campos deben coincidir eh, con lo que nosotros estamos editando, ¿sí? Bien, vamos nuevamente a nuestro formulario, vamos a llenarlo nuevamente, nombre, email, website, teléfono, Respuesta 1 vamos a dejarle. Esta vez vamos a poner Facebook, por ejemplo. Aceptamos los términos. Enviemos un archivo. Cualquiera. Este, por ejemplo. Mensaje. Este es otro mensaje de prueba. 3, por ejemplo. Y vamos a enviar. Enviamos. Listo, nos dice, nos ha salido nuevamente el mensaje. Gracias por su mensaje. Revisamos nuestro correo. Vamos a refrescar aquí. Nos vamos a entrada. Sí, ahí vemos, ahí está el correo que ha llegado. Sí, dice, ta, ta, respuesta 1, Facebook, hacer los términos, ahí está la imagen que nos enviamos, etc. Pero ahora vamos a revisar el correo desde el que nos enviaron el mensaje, que es este, ¿no? Antonio Bion bajo 336, vamos a abrirlo en una nueva pestaña. Vamos a abrir ese correo. Y vamos a ver, vamos a revisar. unos a otros. Vamos a la casilla de repente. Acá está. ¿eh? Aquí está. Listo. Ahí está. Fuera por el mensaje. Hola Antonio. Este es el mensaje de prueba 3. Gracias por su suscripción. Bla, bla, bla, bla, bla. ¿Sí? De esa manera entonces nosotros podemos enviar una respuesta automática a las personas que nos envíen un formulario de contacto. Bien. ¿Qué más tenemos? Aquí donde dice esta pestaña que dice mensajes. Aquí están configurados todos los mensajes que van a salir de acuerdo a una determinada acción que haga el formulario. Por ejemplo, recordaremos que cuando enviamos un formulario y se envió correctamente, dice, eh, no sale este mensaje, ¿no? Gracias por tu mensaje, ha sido enviado. Eso de dónde lo configuramos, desde aquí. Desde aquí. Es cuando el mensaje remitente se envió enviado correctamente, saldrá este mensaje, ¿no? Si ha fallado el envío del mensaje al remitente, entonces saldrá este otro mensaje. Si ustedes consideran editarlo o personalizar todos estos mensajes, lo pueden hacer. ¿Sí? Aquí tienen las diferentes opciones para que ustedes puedan personalizarlo. Bien. Finalmente vamos a darle clic a guardar. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Eh, vámonos nuevamente aquí donde dice eh, formulario de contacto. Editar nuestro formulario. ¿Qué más tenemos? Eh, ah, ya. Y eh, podemos añadir un nuevo formulario. O sea, podemos trabajar con varios formularios. Este es uno nada más, pero podemos hacer muchos otros formularios. Muy bien. Por último, vamos a ver esta parte que dice integración. Vamos a integrar nuestro formulario con Google reCaptcha O sea, que la, eh, este formulario va a estar protegido por un código que va a hacer que no ingrese spam a nuestra bandeja de, de correo es decir los la, toda persona que llene el formulario va a tener que acreditar que no es un robot sí entonces vámonos aquí a integración y aquí dice recacha vamos a abrir esto donde dice cacha google.com vamos a abrirlo en un nuevo en una nueva pestaña que la tenemos sí lógicamente tenemos que tener una cuenta nosotros de eh, gmail Vamos aquí donde dice admin console. Y aquí tenemos que poner el dominio de nuestro sitio. Por ejemplo. Bien. Señalamos aquí recacha versión 3. Y aquí nuevamente agregamos el dominio. bien aceptamos las condiciones del cacha vamos a ponerle etiqueta derecha minero nada más y enviamos bien entonces aquí tenemos eh, la clave la clave del sitio y tenemos la clave secreta bien estas claves las debemos copiar en el siguiente lugar. Vámonos aquí donde dice configurar integración. Lo abrimos en una nueva pestaña. Bien, y aquí tenemos que copiar la clave del sitio y también la clave secreta. Bien, vamos entonces. Copiamos. Pegamos, copiamos aquí, pegamos y guardamos los cambios. Bien, regresamos aquí, fíjense, ahora dice recacha está activo en el sitio. Bien, entonces esa es la manera de poder eh, darle seguridad a nuestro a nuestro formulario para que no nos llegue spam a nuestra bandeja de correo. Bien, vamos a dejar por ahora aquí este tutorial, espero les haya servido, nos vemos hasta la próxima.